Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estimados, estamos haciendo ya directamente lo que es este sorteazo Por 30 días de cuenta premium, chicos Antes que nada, agradecerles de corazón muchísimas, muchísimas gracias Porque superamos con expectativas infernales La verdad que las expectativas eran muy, muy, muy chiquitas Uy, se me puse todo rojo Las expectativas eran muy, muy, muy chiquitas Y realmente superamos con creces esas expectativas eh, yo... Pensaba que íbamos a ser más o menos unos 40 Y terminamos siendo unos 227 participantes, chicos Es una locura Está bien, mejor dicho 224 participantes Porque yo, Gianluca y Quique no participamos Porque estamos en otro grupo de Whatsapp Y ellos no van a tener más aquí Este es su sorteo, no el de ellos Así que afuera Quique afuera Gianluca Y afuera Nando y se viene su sorteo, chicos Que vamos a estar haciendo ya mismo en la brevedad de este videillo Inicio 1, el último número es 224, del 1 al 224, el número que salga y que está por lista va a ser muy, muy sencillo. ¿Y cuántos premios? Un solo premio que son 30 días de cuenta premium, chicos. Vamos a darle entonces, 3, 2, 1, va. El número 41, a ver si tal vez puede que... ojo, ojo, ojo, ojo, a ver. El número 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 hasta Black Tank 7 hasta Black Tank Porque se me traba, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, esperen, esperen, esperen un segundo. Que le doy a info. Dijimos entonces, para que no lo veo, yo lo tengo en la otra pantalla. Dijimos entonces número 41. 41. Empezamos desde. Dijimos, yo, Gianluca y Quique no participamos. Andrés, 1, 2, Argentino, 3.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 41, 41, 41 Shotting Golem, dijimos 41, ¿no? Sí, sí, sí, perfecto, Shotting Golem Es excelente, chicos Excelente, a ver, para Vamos a hacer la cuenta de vuelta, dijimos 41 ¿no? Vamos a, de vuelta por lista Repito, yo no participo Gianluca no participa, Quique no participa Andrés, 1 Argentino, 2 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasta General Caos, 21 Ghost. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 hasta Matías 056. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 hasta Piru. 38, 39, 40, 41 el señor Jotin. Golem, le mando un saludo gigante, un beso en la frente, claro que sí, por supuesto Él ha ganado el, el querido sorteo por los eh, 30 días de cuenta premium, chicos El señor Shotting Golem, Shotting Golem, tuviste un, un tarro, hermano, para ganar 30 días de cuenta premium, crack Sos un genio y la verdad es que gracias, chicos, gracias, de verdad, en serio Recuerden, recuerden, recuerden, suscribirse Que a los 5.000 suscriptores Que no queda muchos, 200 y piquito eh... A los 5.000 suscriptores, Wargaming Nos regala cosas para sortear Tanques premium, días premium Cuentas premium, oro, va a ser un kilómetro, Vamos a tirar la casa por la ventana Y si llegamos a los 10.000 directamente así zzz, zzz, Me pelo porque no lo puedo creer Así que si llegamos antes de fin de año no, sino que de acá a 5 años seguramente vamos a llegar Pero bueno amigos eh, No quiero entretenerlos más Muchísimas gracias, muchas gracias Señor Shotting Golem ha sido el ganador Entonces les deseo lo mejor Y eh, Que tengan una buena vida Nos vemos en la próxima Chau chau